Hola, buenos días. Soy Silvia Martí, responsable de marketing de Promos Y hoy os hago este vídeo para explicaros cómo se puede crear un puzzle de forma fácil para vuestra marca, producto o empresa. Veréis que es muy fácil, necesitáis poco contenido a nivel de imágenes y uh, ningún, ningún conocimiento a nivel de programación. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en Promos y crearos una cuenta Crearos una cuenta es totalmente gratuito y además podéis crear la promoción y no tenéis que hacer ningún pago hasta que estéis seguros de que la que queréis difundir para obtener participantes. Así que os animo a que, a que lo probéis, que creéis una cuenta y creéis un puzzle. El primer paso es en este botón de crear nueva promoción. Veréis todas las aplicaciones de Promos y podréis escoger en la columna de juegos el puzzle. Os pedimos una marca organizadora que permite al participante siempre tener, saber quién es el, la marca que organiza ese tipo de acción. Y a, vosot a vosotros también os, serviré, os servirá para, para tener clasificadas vuestras promociones. He escogido una marca organizadora y voy a escoger una versión. Ah, si conocéis un poco Easypromos y si no os lo explico ahora mismo, hay dos versiones para poder crear todas las apps. Una es la Premium, es la más popular y permite crear promociones de forma fácil y con la mayoría de las funcionalidades. La versión marca blanca es la más completa, la más personalizable y sobre todo es para grandes marcas o uh, proyectos que se quiere mucha personalización. Permite crear un puzzle multidioma, uh, permite también uh, integrar con crms a nivel de Zapier y otras integraciones o, por ejemplo, utilizar uh, lenguajes um, CC, CC, uh, estilos CSS para poder personalizar aún más esa promoción. Además, como indica también su nombre, no hay ninguna referencia ni siquemos en ninguna de las pantallas. Vamos a escoger la Premium, que es la más habitual. O la más sencilla para empezar. Y vamos a crear este puzzle que ahora mismo se está configurando para poder uh, presentaros ya textos e imágenes de cómo se puede presentar el diseño. En el editor es donde encontraréis todas las pantallas de la promoción. Veréis que aquí en la bienvenida hay un logo donde nosotros recomendamos que siempre que podáis incluyáis pues esto, referencia a vuestra marca, ¿no? Este es un buen momento. También es el momento de presentar el premio. Está, está claro que hacer un puzzle permite ya uh, generar un incentivo que es el de ponerte a prueba y superar un reto. Pero el participante, aún tendréis más conversión de participante a, a lead, a obtener sus datos. Si uh, le ofrecéis un premio a cambio, por ejemplo, un sorteo entre todos los registrados o crear un cupón y que se distribuya a todos los participantes que se registren o, uh, por ejemplo, por momento ganador, o dar diferentes regalos, pero no a todos los que se registren, sino según uh, el momento en que lo haga, ¿vale? ¿Por qué un puzzle? Antes de que continuar, un puzzle permite sobre todo tres objetivos de marketing que os queremos resaltar. Uno, y lo estáis viendo, es el tema de branding. Mientras el participante está jugando, ve en todo momento vuestro logo, vuestros colores corporativos y hasta en el puzzle, en la imagen del puzzle, le podéis mostrar el producto. Por lo que todos los segundos y minutos que está jugando en este puzzle, vosotros lo estáis obteniendo pues, a recuerdo de marca. El segundo objetivo es el engagement. Lo estáis proporcionando una diversión, un entretenimiento a vuestro participante uh, y, por lo tanto, uh, estés, estáis trabajando lo que es la relación con, con vuestra comunidad online, que es muy importante. Pasáis a tener un engagement superior, algo uh, mucho más uh, trabajado que lo que podría ser cuando le pedimos un like en, una en, una, en un post. ¿no? Es otro tipo, otro nivel de engagement. Y el tercer objetivo, y no lo tenemos que olvidar porque al final también se trata de esto, nosotros estamos pro proporcionando un juego para que a cambio nos den uh, sus datos de contacto y poder incluirlos si ellos así lo, lo aceptan en nuestras newsletters y tenerlos de alguna forma uh, más identificados para poderlos impactar a uh, trabajar a nivel de leads para convertirlos a clientes. Uh, en este sentido... Veréis que el tema de poder de registrarse además para obtener un premio o entrar en un sorteo permite uh, que, que est esta conversión a leads sea mayor. Por lo tanto, estos tres objetivos vamos a ver cómo es de fácil crear un puzzle y ponerlo en práctica o poner, poderlo activar para difundir. En el apartado puzzle veréis que lo que pedimos solo es una imagen, la imagen que nosotros la aplicación recortará en, en trozos uh, para poder generar un puzzle aleatorio en cada una de las participaciones. Escojo un puzzle que tenemos aquí preparado y la app lo carga y lo irá pensando cómo lo recortará. Aquí. ¿Cómo podemos Decidir en cuántos trozos irá este puzzle o qué dificultad queremos ofrecer o queremos uh, poner en este reto para nuestros participantes. Pues es el apartado que veréis aquí de jugabilidad. En el apartado de jugabilidad hay tres aspectos que vosotros podéis uh, configurar. Uno es el nivel, que este sí o sí tenéis que escoger el fácil, que vea, veis que son nueve piezas. El medio, que son 16 piezas y el difícil que son 25 piezas. Este nivel de dificultad nosotros siempre recomendamos, como no sabemos si quizás es la primera vez que generamos este tipo de de aplicación de juego entre nuestra audiencia, eh, es, es, nosotros sugerimos que empezáis por el fácil o el medio, y que si el reto gusta y además se supera con creces entre nuestra audiencia, el próximo reto pues sea de dificultad superior. La otra es mostrar ayuda o no mostrar ayuda. El ayuda lo que, te, lo que permite a la persona el, durante dos segundos, dos, tres segundos, ver esta imagen totalmente montada para que pueda ver cómo se tiene que, que hacer. Luego hay el tema del de límite de tiempo. En 60 segundos un nivel medio es fácilmente o es asequible. Tendréis que ir probándolo cuando vayáis a probar juego para optimizar en cuánto tiempo queréis que la gente lo, resuelve. lo resuelva. Si no lo resuelva en este tiempo, ¿qué, qué pasa? Que lo pueden volver a intentar. ¿Vale? Esto depende de vuestros objetivos de marketing. Si queréis que sea fácil y todo el mundo se pueda registrar a la primera o si queréis que el reto tenga un poco de dificultad y que la gente se tenga que pasar más minutos en el puzzle para resolverlo y tener acceso a, al registro. Otra de las opciones que tenéis para esta jugabilidad es el límite de movimientos. Lo que, te, lo que os permite es limitar el número de movimientos que una, un participante puede hacer moviendo las fichas para resolver el, el puzzle. Está claro que 10 es muy difícil y, por lo tanto, si ponéis pues, a la mitad, 30, 30 uh, pues será más fácil. Es totalmente opcional. Hay mucha gente que puede no utilizar el límite de movimientos y que, y que sea solo el límite en el tema del tiempo. ¿Vale? Y esta opción de permitir a los usuarios intentar de nuevo que de momento va marcada por defecto, pero que vosotros también podéis decidir si, uh, si será así o no. Luego podréis probar el juego y veréis cómo hace una cuenta atrás y luego es cuestión de, de empezar. Hay sonidos, como veis, todo esto está, no tenéis que configurarlo nada, configurar nada, porque lo hace la misma aplicación, ¿Vale? Como veréis, al finalizar, uh, el putle, uh, la aplicación dará unos puntos por, el, por si lo ha resuelto y también por el tiempo que le ha sobrado. Esto es lo que permitirá generar un ranking que vosotros podéis o no mostrar y que se irán listando los participantes con los puntos. Esto os permite que para dar un premio, si lo queréis dar, pueden ser también una de las opciones de, en vez de sorteo, o dar un cupón, Podéis dar el premio está claro según sus capacidades según si, sus habilidades y si ha sido el primero o hacer un sorteo entre los 10, los 15 primeros. Esto permite, por ejemplo, pues dinámicas de jugabilidad, de reintentar, de por ejemplo, una persona que lo pueda que pueda tener cinco participaciones y probar cinco veces a ver si se puede superarse el superar el mismo la puntuación y llegar a las primera, a los primeros uh, del ranking. Como veis, todas las pantallas están preparadas para el tema del logo y la, um, y, y la, y la imagen de marca. Además que tenéis el apartado de diseño que os permite jugar con los botones. Pero para esto ya creo que uh, con el, queda más allá de lo que es crear el putre, que ya os he explicado, y que es muy fácil, veis que solo es una imagen y que nosotros ya lo recortamos, la aplicación ya lo recorta. Y que además, pues sí, yo siempre recomiendo, recomiendo al menos el logo para poder mostrar en todas las pantallas. ¿Qué contenido, qué, qué más imágenes o contenido gráfico necesitáis? Realmente poca cosa más. Uh, como mucho, y sí que recomendamos, es a nivel de compartir. Si vosotros compartís este, esta app por redes sociales, se genera una imagen por defecto que podéis también subirla aquí. Esta imagen uh, se recomienda viral 1.200 x 630 y que tenga un, una cantidad de texto que no supere el 20% de la imagen. ¿no? Aquí pues, estaría también interesante poder subir esta imagen, pero no es obligatorio. Y hasta aquí pues ser que es el putre. Espero que os haya ayudado a ver que es muy fácil. Como sabéis, después de configurarlo, lo que tendrías que hacer es activarlo, pagar la promoción en caso que no tengáis un plan mensual. Y difundir la URL de la promoción donde podéis compartirlo a nivel de WhatsApp, email, por Facebook, por Instagram, en vuestros anuncios. Y hasta compartirlo en QR o en URL en, en vuestras tiendas offline, en vuestras tiendas, para que todo el mundo pueda acceder. Todo uh, esto lo que permite es que en cualquier momento, en cualquier canal que disfrutáis, difundáis, esta promoción, este puzzle, podréis convertirlos a, a leads, a datos a, que luego tendréis para poder trabajar, ¿no? Y por lo tanto, vuestros clientes o vuestro, vuestra comunidad online tendréis datos propios para contactar con ellos y trabajarlos. Espero que os haya sido útil y hasta pronto.